La Fundación Festival Vallenato del Magdalena Medio eh, se complace eh, en informar que en este momento ya tenemos garantizada la, la presentación del de extraordinario artista Beto Zabaleta en el marco de nuestro festival, la presentación de Beto Zabaleta y su agrupación. No le falta nada, está comprendida y el hombre también, el doctor me la el Será el día domingo 14 de noviembre en el cierre de nuestro, de nuestro, de nuestro certamen. Eh, hay otros otras propuestas musicales que en este momento se están concretando y una vez las tengamos pues las daremos a conocer. Es importante decir que en cada uno de los días del festival, no, que es el, el, el viernes, sábado, eh, van a ver la presentación de las agrupaciones locales de la ciudad, como siempre eh, lo hemos hecho en el marco de la historia de nuestro festival. Sí. ¡Ay,